problema solo personifica No deseo olor para eso tengo mi lírica Explícita cómo salga, revienta Todo el papá de garrafo el animal Todo de manera brutal Te mato, macromeda, de nuevo el adulto, La apunto No sé mi suerte en un vaivén cuando ven que voy a 100 Haciendo lo que quiera Imparable cual alcanzar certero a lo que apunto Actúo no pregunto Una canción si tumbo como ah, solo a ah, Solo por cuestión de no hacer tantos problemas Mi lema es que el tema se quema, no qué mano, andamos con bardo, no andamos con dilema Y nos imaginan la aparte que les no Cuando suelto conexiones, voy tirando unas lecciones Repercuten mis acciones a ese ejército de clones, realidades sin reproche, noche sin pisar más baches, imposible que me agache Cuando suelto demonios Paco magistral Y una forma natural para hablar de evolución, la nuestra es exponencial no Es por hablar de arte y tampoco juzgar A cada quien le toca lo que tenga que pasar no consigo cuando enfoco mi objetivo Dejo fuera de foco a los golpes del destino Son letras tras letras letras torna a mi andar Ya morré, preguntó cuando el álbum